Hola, hola, muy buenas noches a todos Estamos nuevamente en Ataque Directo Fútbol Femenino Hemos eh, completado una nueva jornada de programa Bueno, iniciando una, una nueva jornada de programa Esperemos que todos nuestros auditores se encuentren muy bien Con toda la energía desde acá eh, Desde Ataque Directo le mandamos un fuerte abrazo a todos Saludamos también a los auditores que se van sumando semana a semana eh, Bueno, importante destacar eh, que el día de ayer antes de empezar, eh, fue el día del de orgullo gay, ¿cierto? LGBTI Y muchas, eh, muchos clubes, eh, muchas eh, eh, redes de Instagram, ¿cierto? Páginas de Instagram Lo recordaron también muchos artistas Así que nosotros eh, mandamos también un gran saludo a toda esa comunidad eh, Que sienten orgullo y claramente nosotros estamos acá también luchando por, por la igualdad, ¿verdad? Ninguna discriminación es aceptada, así que un abrazo gigante a todos nuestros seguidores también que, que son parte de esa comunidad. Ahora sí, vamos a partir nuestro programa. Hemos estado ahí conversando en la interna un ratito con, con nuestra invitada. Bueno, ella ha participado bastante de, de nuestras transmisiones. Ella es Fernando Paso, una profesional joven con muchas ganas, ímpetu de, de surgir también en el fútbol profesional masculino, ¿cierto? También con ganas de seguramente incorporarse al femenino. Vamos a presentar a Fernanda Opaso, que es PF del Club Aguará. ¿Cómo está Fernanda? Hola, buenas noches, Carla. Eh, bien, con un poco de frío. Ha estado suena hoy día, pero todo bien dentro de todo. Gracias. Exactamente, ha sido día frío, mucha lluvia. Hoy día fue un día bastante... Eh, en términos de, de clima Intenso Sí, todo fue <ríe> ese día con mucho frío Bueno, Fernanda Nosotros como programa estamos súper contentos De contar con tu presencia hemos Como te comentaba al principio En estos pocos meses que llevamos Al aire, hemos, hemos logrado Tener una audiencia también fiel eh, Contar distintas experiencias eh, y, y la idea final Es esto, promover ya sea profesionales, eh, eh, femeninas, gente, gente, gente que está surgiendo en el fútbol, eh, también cuerpos técnicos, hemos estado también con gente internacional, ¿verdad? Nos recordábamos que tuvimos también la semana pasada en CUP, las representantes de las jugadoras, ahí que, que también se está haciendo bastante avance en ese sentido. Bueno, es entrando a, a tierra derecha, ¿sí? Dime. Eso es súper bueno, muy bueno que tengan así como distintos tipos de invitados en el programa, se van conociendo distintas personas, así que felicitaciones por el programa. Un gusto estar acá. Muchas gracias Fernanda. A ti, mira, vamos entonces a iniciar esta, esta conversación eh, contigo para, para conocerte y, y, y saber qué, qué te llevó a ti o, o cómo fueron tus orígenes en, en el fútbol. Perfecto. Se escucha bien. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien sí, ahora sí, ahora sí, que se había cortado un poco Te reitero, eh, queríamos conocer en un principio ¿Qué te llevó a acercarte al fútbol? Ah, ya, perfecto Bueno, la verdad, desde pequeña siempre he estado ligada al fútbol Jugaba mucho en la calle, pichanga Típico de la María Tres Coco en la calle <risa> Así que siempre en mi vida ha estado ligada al fútbol Y ha sido súper lindo, porque el fútbol me ha entregado muchas cosas. Así que, bueno, comencé desde la preparación física más que nada como profe de fútbol en una escuela de niños con vulnerabilidad social en Peñalolén, que se llama Escuela Filial coro Y bueno, ellos me dieron la posibilidad de integrarme sin tener algún conocimiento como teórico o más profesional respecto a la disciplina de ser profe. Y me ofrecieron y yo acepté y creo que fue la mejor decisión de mi vida haber aceptado hacer clases, porque ahí como que confirmé que en realidad lo que yo quería para toda mi vida era estar ligada al fútbol y a los deportes más que nada. Así que así, como así más o menos empecé un poco ligada al fútbol. Perfecto. Oye y con respecto a lo mismo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia de estar, eh, estuviste con, con niños precisamente? ¿Con qué categoría sí, tuviste trabajando? Con una categoría juvenil que constaba de niños desde 13 años hasta los 17. Igual tenía alumnos más grandes que como que se colaban a los entrenamientos, pero esa era la edad Y fue una súper linda experiencia, aprendí muchas cosas de ellos, aprendí de los otros profesores, eh, como que me reencantaron con el fútbol, porque pasó un periodo que no quería saber nada de fútbol, pero ellos me volvieron las ganas y me hicieron al final decidir estudiar y dedicarme profesionalmente a esto Claro, fue lo que te motivó realmente a decidir eh, eh, dedicar tu vida al deporte exacto sí exacto así y esta, mismo. Escuela que, esta escuela que me comenta Fernanda disculpa que te interrumpa es de Jorge Toro ¿verdad? claro es una filial que eh, creó la garra blanca bueno la garra blanca como hace distintos tipos de filiales en distintos tipos de comunas y ellos crearon la filial Jorge Toro porque a ellos a distintos tipos de categorías. O sea, a las, a las distintas escuelas le ponen nombres de distintos futbolistas que pasaron por Colo Colo. Entonces, esta fue la ocasión de que se llamara Jorge Toro. Claro, Jorge Toro fue un ex jugador de Colo-Colo de hace un tiempo Exacto. atrás. Perfecto. Sí, Oye, Fernando, sí, sí. eh... Te quería también consultar, eh, ¿dónde tú estudiaste o te preparaste ya más derechamente como, como ya preparadora física? Bueno, estudié en Duoc, en Duoc usé en la sede de Puerto Alto y también fue una súper grata experiencia, aprendí muchas cosas y nada, pues traté de aprovechar lo que más pude a todos los profesores, como exprimirlos y quedar fresquita en conocimientos como para poder ejercer de la mejor forma posible Perfecto Sí, esa, esa, esa sede Duoc Bueno, también somos vecinos parece También soy acá de Puente Alto Así que <ríe> conozco bien, bien esa, ese, ese lugar Oye Fernández, cuéntame También cómo, cómo fue tu paso Por, por, por esta sede ¿Qué, qué, ¿Qué podrías comentarnos Que, que tal vez eh, te marcó Durante ese periodo? Uy eh, fue una muy grata experiencia, pero obviamente, igual hubieron momentos que lo pasé mal, debo admitirlo. Debo admitir que lo pasé mal, pero creo que aprendí mucho, aprendí mucho. Habían muy buenos profesores hasta el día de hoy, como que tengo contacto, y como que a ellos les gusta tener contacto conmigo porque yo lo exprimo y les cuento lo que estoy haciendo. Ellos me dicen, mira, puede hacerlo de esta forma, de mejor manera, como saben que recién estoy ejerciendo como oficialmente preparadora física. Ellos siempre han estado con la disponibilidad para ayudarme. Así que no, igual fue una muy grata experiencia, aprendí muchas cosas y súper agradecida en ese sentido. Perfecto. Esa es la idea principalmente, o sea, que, que finalmente nuestros docentes o la gente que, que ha estado eh, siga o, o permanezca esa, esa conexión, porque de repente, claro, Pueden pasar mucha gente por mi vida y la idea es, es marcar también huella en lo que uno hace, sino para qué hacer las cosas. Sí, obvio, obvio, esa es la idea y tuve el agrado de tener varios profesores que piensan de esa forma. Y para mí igual fue súper bueno porque también dejaron una huella así como, más que como profesor, como persona. Y claro, como uno siempre piensa que, en la etapas más chica es cuando uno aprende, no, yo siempre he tenido la, el pensamiento de que uno siempre aprende toda la vida y va en uno solamente aprovechar las personas que te rodean y que quieren ayudarte a, a aprender o te quieren enseñar Claro, uno nunca deja de aprender, lo importante es no dejar tampoco que, que esas ganas por, por aprender se nos vayan, porque eh, tú yo en este caso Estamos también insertos no hace tanto y la idea es nunca dejar de aprender. Exacto, exacto aparte que como te comenté antes de que comenzara el programa, este tema de la actividad física, de la salud, siempre se mantiene en movimiento. Nunca hay un tope de conocimiento, entonces hay que mantenerse actualizado de lo que está sucediendo porque todos los días aparece un método nuevo, todos los días aparece un sistema de entrenamiento nuevo y hay que saber adaptarlo y saber aplicarlo de la mejor forma y mantenerse actualizado, y yo creo que esa es la clave igual para ser un buen profesional. Exactamente, totalmente de acuerdo Fernanda. Oye, y pasando a otra parte también de, de tu carrera, esta corta carrera pero intensa, nos hemos dado cuenta, ¿cómo fue tu paso por COFU? Fue un bonito paso, fue un bonito paso, eh, ha sido la única experiencia junto con ahora reciente en el Club Aguara de trabajar con mujeres, pero ahí fue la primera experiencia que tuve como trabajar con mujeres adultas, con dueñas de casa, con personas que estudiaban y trabajaban, entonces vi otra parte del deporte, vi la parte del esfuerzo de que independiente de la edad las chiquillas iban y se sacaban la mura entrenando porque tenían objetivos, vi también las ganas y la ilusión que ponían en cada entrenamiento, entonces fue una experiencia súper rica, súper rica muy muy rico. Claro, ahí, ahí podrías tú ver como el ámbito más socioafectivo de, de lo que hace el deporte en este caso, precisamente el fútbol, porque claro, hay muchas mujeres que estaban solamente en casa y Cofuf o ese taller de Cofuf llegó a su localidad y, y ella para ella es re importante como, en, entre comillas, como una liberación de tener algo que hacer. Exacto igual esa era como mi finalidad como profesor eh, obviamente todos tenemos distintos objetivos en base al equipo o, los, o las personas con las que tú estás trabajando entonces lo que yo quería generar en ese grupo de mujeres es que ellas se sintieran empoderadas que le pudieran decir al marido oye, ¿sabes qué? te puedes quedar con la niña o el niño un rato y yo poder ir a entrenar y poder ir a divertirme es mi derecho entonces creo que es lo logré, y lo logré de buena forma, igual con el equipo que había detrás mío, que también hacían trabajos psicológico y todo. Así que, nada, súper agradecida de cofuf igual, de poder haberme dado la posibilidad, porque yo tampoco en ese tiempo era una persona que estaba titulada o algo. Estaba así como en la mitad de mi proceso en el blog, entonces ya me dieron la posibilidad de empezar a aplicar lo que iba, en, lo que iba adquiriendo el conocimiento, y fue súper rico, fue súper rico. rico. muy cómodo. Totalmente. Oye, Fernanda, y siguiendo tal vez con, con lo mismo, allá en, con las chicas de Cofu, tú nos contabas que tenías tuviste solamente la, las categorías como adultas o mayores, ¿verdad? También estuve con las femeninas chicas, con las panteritas, con las panteritas. Claro, y ahí también fue un trabajo muy social con ellas, porque, bueno, en la escuela de Cofú eh, está en, justo en una población que es Santa Julia, Macul, entonces, abarcábamos mucho ese sector, entonces era un trabajo igual, más social, más que deportivo en general. Entonces, con las niñas, claro, tenía, había distintos tipos de situaciones y había que aprender a abarcarlas de distintas maneras por el mismo hecho de que ya son más niñas y el fruto debe ser diferente. Pero igual fue súper rico, las chicas eran súper exquisitas, aprendieron mucho, eran una esponja, entonces... Fue pues súper gratificante ver cómo ellas iban aplicando y aprendiendo todo lo que yo les iba a enseñar. Claro, claro, sí. En, en esa edad de las niñas están como ávidas de conocimiento, de saber, de jugar. Y es donde ahí podemos aprovechar nosotros de, de, de entregar lo que más se puede y, y, y la importancia también que tiene esa etapa. La formación. Claro, la, la formación. No, se toma mucho en cuenta. Yo creo que la parte formativa, la, eh, la etapa formativa en una persona en general independiente de que vaya a ser deporte o no es súper importante porque al final es la base que ellos van a tener como para desarrollarse cuando sean personas adultas, entonces a mí me ha gustado siempre dejar una huella en mis alumnas independiente de la edad y explicarles que antes de deportistas ellas son personas y que alrededor de ellas hay más personas, entonces hay que saber ser empático, hay que saber ser una persona de bien. Si por algo todos venimos al mundo a hacer algo, todos tenemos la misión y hay que tratar de hacerlo de la mejor forma. Y si yo puedo ayudarla a que lo desarrollen de mejor manera o entregarle uno que otro valor, para mí es me doy por pagar. Totalmente, sí, es súper bueno. Eh, yo también he estado, bueno, hace harto rato ya no puedo hacer clase o no he podido con lo más pequeñito, pero es gratificante eh, ver sus caritas o los mismos apoderados que, que están fuera. Y, y siguiendo como esa pregunta o esa inquietud que me, que me aparece, ¿cómo fue eh, la experiencia con, con la gente que está afuera? Por ejemplo, en, en este caso, tutores, apoderados, ¿cómo, cómo ellos eh, tomaban esta oportunidad de, de que su hija, puedes hacer deporte ahí mismo en su comunidad. Mira, eh, te voy a hablar de mis experiencias en la escuela Jorge Toro y Kofu. Bueno, Jorge Toro siempre tuve apoderados muy, muy lejanos. Había muy uno que otro que sí, de verdad estaba, pero me tocó mucho ser mamá ahí. Me tocó ser mucho mamá porque no había una, un apoyo detrás de ellos. En comparación con Kofu, que sí las mamás y los papás iban a todos los entrenamientos, estaban ahí entonces, eh, con puedo decir que no, que eh, la llegada desde los apoderados hacia mí siempre fue buena y siempre hubo una confianza, siempre, siempre ellos se notaban que el trabajo que se estaba haciendo no era solamente decirle a las niñas ya eh, un par de chapas y correr atrás de la pelota pasando las chapas no, sabían que había un problema porque sobre todo que lo que yo les explicaba era que en esa etapa son una esponja, entonces hay que tratar de potenciar la mayor cosa, sobre todo físico-motriz, para que más adelante si ellos quieren ser deportistas de alto rendimiento puedan rendir y puedan eh, desarrollarlo de la mejor manera. Claro, hoy no te tocó por ahí algún, algún apoderado que era más conflictivo, peleador, que reclamaba mucho. Sí, sí, siempre, pero mira, la verdad... Eh, trato de no pescar mucho esas situaciones porque al final si uno las pesca lo único que hace es calentarse la cabeza obviamente yo trataba de separar al grupo o las niñas o los niños de ese tipo de situaciones porque siempre me ha gustado que mis equipos eh, o, o los mis entrenados eh, sean de una línea entonces la línea de los conflictos para mí no va entonces trataba como que ellas lo entendieran y lo entendían súper de buena forma de hecho una niña me dijo pero mi papá Siempre se exalta pero yo no soy así, entonces que me diga eso, me importa más mi equipo, más que lo que pasa afuera. Claro, totalmente. Su suele pasar eh, que, que a veces nos topamos con apoderados apoderado un poquito más intenso y que no entienden la finalidad, al, al menos en esa etapa, que, que, que tú estás educando también a, a, a su hijo. De repente claro. lo, lo que pasa y lo que lamentablemente ha pasado con, con la educación física en Chile, ¿qué opinas que no que la educación física se haya mermado en tercero y cuarto medio? Que, que, el, que el jugador, o sea, el jugador, que el alumno pueda decidir llevándote a esta etapa más, más gubernamental. Mira, yo creo que mi opinión, no sé si alguien la irá a compartir, pero yo creo que el tema de la educación física se estropeó solamente por los pésimos profesionales que la gestionan. Esa es mi opinión, desde afuera, de lo que yo veo. Entonces, obviamente no me parece que hayan sacado la educación física, porque es importante, sobre todo, que la tasa de niveles de obesidad acá en Chile es súper alta. Chile es un país de obesidad, entonces encontré súper poco ilógico haber sacado la educación física. Pero también entiendo de que, mira, yo lo digo por mi experiencia en el colegio, a mí me hacían puro trotar, no me hacían nada más, no había ninguna explicación detrás de por qué tenía que correr. Entonces yo creo que por eso también se estropeó, porque hay malos profesionales que haciendo, no digo que todos, pero por, lo, por la gran mayoría, por lo, yo creo que lo que evaluaron fue pésimo, entonces yo creo que ahí fue la decisión de sacarlo. Pero claro, no la comparto para nada, para nada, para nada, para nada. Sí, un súper buen punto el que tocas, porque generalmente al menos o, lo que uno ve o lo que era el profesor de Educación Física es como que ya te mandaba... Pero no era el ejecutor de, de esas tareas, era como, como muy mecanicista eh, su, su método. Aparte yo creo que tú como profesor tienes que ser un motivador igual, y por lo menos en mi experiencia tuve súper eh, profes de educación física super malo. Veían a mis compañeras que se estaban arreglando la uña y las dejaban ahí arreglándose la uña, no, no nada, y si querían hacían nada, no. no. Pero no había como una instancia de que él nos motivara y nos dijera: Si es muy hoy día vamos a hacer esto, por esto, por esto, y en esto esto, esto, Y no sé, por último, de alguna forma explicarnos para ver si nos motivamos, pero no. Nada, nada. lamentable esa situación. Igual, eh, bueno, yo también tuve una experiencia en, en, en el colegio y también tam se da, encuentro yo también una opinión personal con respecto a cómo es la forma y la educación en Chile, cómo, cómo está pensada. Generalmente uno hace clase, clase, clase, clase, tenés un break de 10 minutos y vamos por la clase, clase, clase y luego almuerza en 45 y luego clase. Entonces ya el ritmo de también de, de esa labor tan linda que uno estudió, de repente, claro, ahí en, entra y chuta, oh, ya, la última clase, no, no vengo con la misma energía de la primera. Como que, de cierto claro, modo, y es porque tiene el mismo sistema entre comillas, como culpa tal vez de, de estas personas caer en, el, en ese sistema. Claro, y también lo que te decía es como si fuera un... Porque yo encuentro que el deporte es un, eh, tiene que un tema de distracción igual, y al final no lo hacen así, lo hacen muy mecanizado, entonces a la larga es fome para la gente, sobre todo que la gente acá en Chile es floja, eh, menos ganas le dan de hacer deporte. Por ejemplo, si tú me preguntas yo no sé... En, trataría como de enseñarle a los profesores de Educación Física, no sé, métodos de entrenamiento como para que ellos lo apliquen y se lo enseñen a sus alumnos, ¿cachai? Eh, pero no solamente hacernos el test de Cooper, ¿cachai? Que era se lo hacía mucho en la escuela. Lo típico. Claro. Hacer lo, que, lo típico, claro. Hacerlo más, hacerlo no sé, más divertido, pasar ramas de fitness que a mucha gente le llama la atención, ¿cachai? No sé no sé, una clase de calistenia una clase de entrenamiento funcional que sea más didáctico no que sea tan mecanizado siempre porque al final lo mecanizado lo a hablar del laburo sobre todo en el deporte claro, no hay motivación ahí ahí pasamos a la otra parte del entrenamiento que es un principio de entrenamiento eh, que tú lo debes conocer muy bien ¿cómo? disculpa y que ahí, ahí entraríamos también al tema de los principios del entrenamiento, que el, el entrenamiento tiene que ser variable, tiene que ser variado, claro, claro, sí. etcétera Claro, por eso te digo, encuentro que eh, se puede arreglar aún, yo creo que se puede arreglar, pero tiene que hacerse de buena forma para que la, la, la verdad siga, porque al final acá en Chile nos quieren gordos y, y sin saber historia, porque también van a saber historia y todo eso. Entonces, la idea es que se muestre de buena una forma para que siga no para claro. que lo corte exactamente, la idea es mejorar como, como lo hemos dicho hartas veces oye y Fernanda ahora pasando ya más a la actualidad de tu, de tu carrera sí. eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu inicio o cómo, cómo fue el comienzo en el club aguará ah, con el club eh, igual tenemos una, una historia de hace algunos años atrás bueno, estuve en un periodo cuando llegué Neva Ibucic, que es la directora del club, nos propuso entrar como profe de la categoría sub-13 y sub-15 masculina. Acepté, pero estuve muy poco tiempo porque al corto tiempo de estar ahí me lesionó la rodilla. Me corté el ligamento cruzado. Oh. <ríe> Entonces tuve que salir. Sí, ya. tuve que salir y ahí pasé mi periodo de recuperación y ella volvió a insistir. Debo darle las gracias por eso de mi servicio y yo le dije, ya vamos, démosle, démosle, démosle y volví y ha sido súper rica la experiencia. Ahora volví como profesora a cargo de la eh, categoría formativa femenina y actualmente también como preparadora física del equipo que compite en tercera División. Así que, no, pues, ha sido súper rica la vuelta ahora, me siento súper cómoda, muy agradecida, de un gran club. Así que eso. Excelente. Oye, y, y siguiendo también eso... Bueno, ya está en tu corazón, está en tu pecho el Club Aguara, ahí lo veo La tacita también ahí sí, sí, sí. <ríe> eh, Soy hincha, soy la... hincha del club Excel... Excelente Oye, ¿y cómo es la realidad la realidad, perdón, del, del club en sí en estos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el trabajo? Mira, ahora actualmente estamos trabajando vía online por todo el tema de la pandemia Seguimos solamente trabajando con las categorías que entre comillas compiten que sería el equipo de primera, el primer equipo que compite en tercera división y los novatos que son como el equipo de proyección del club, que son como los sub 17, sub 18, etcétera. Y actualmente estamos desarrollando las clases de Zoom, más entrenamiento específico, eh, no tanto con tanto espacio, más funcional igual, como para aprovechar esta instancia de darle al jugador eh, la parte y las falencias que ellos tenían potenciarla en ese sentido. Claro, en ese ámbito han, han tal vez, aprovechado este, este tiempo de, de mejorar eh, sus aspectos técnicos con... con claro, los aspectos físicos-motrices, más que nada. Nos dimos cuenta al principio, de, de este cuando comenzó el tema de la pandemia, de que el jugador de tercera división en general carece mucho de eh, una base formativa físico-motriz. Entonces, para prevenir un poco las lesiones a futuro, tratamos de potenciar toda esa parte y evaluarla, obviamente, y pasando por etapas para que el jugador cuando llegue y se reintegre de nuevo a la cancha sus movimientos sean más, más precisos, más efectivo también. Claro, para de más que... claro, como partiendo de, de una base, porque a veces exigen, por ejemplo, los... Los DT o bueno, tengo un universo de jugadores, pero por ejemplo, en un, una tarea de táctica ya tienen que cabecear, pero no nos preguntamos o no se ve si es quien realmente sabe saltar para cabecear. Exacto, exacto, exacto. De hecho, esa fue una de, de las la problemáticas que existió durante este periodo, de que se quería hacer, por ejemplo, empezar a trabajar saltos y cosas así como geometría, y nos dimos cuenta que realmente el jugador no sabe saltar. Entonces no podemos hacer un trabajo que solo implica muchos saltos y el jugador realmente nos puede saltar porque se va a lesionar o porque puede venir un sinfín de cosas para atrás. Entonces lo que estamos enfocando ahora es potenciar su habilidad motriz básica y también algunos aspectos de bueno, este periodo como para potenciar eso. Perfecto. Oye Fernanda, dentro dentro del club, ¿cómo han trabajado la motivación? ¿Cómo han visto a sus jugadores? ¿Han, han, han mantenido una asistencia... Eh, permanente en el tiempo o han, o han ahí flaqueado en algunos momentos Mira, sí, oído, yo, yo creo que la gran mayoría de los deportistas en el periodo en el que estamos igual se han desmotivado un poco con respecto a lo que está sucediendo, pero claro, actualmente el club es dispuso de una psicóloga, entonces estamos tratando de trabajar la motivación y la frustración y todo lo que implica este periodo de crisis con ella, así que ha estado bastante bueno, se ha visto también que ha habido un cambio respecto a la mentalidad del jugador, de que ha sentido que está participando más en los entrenamientos, porque claro, hubo un periodo que sí hubo una baja de asistencia, pero por el hecho de que a muchos jugadores son, son un poquito pelota les gusta solamente entrenar en la cancha, entonces no les gusta ser mucho físico, son medio sí, <risa> quieren arrancar de los, de los entrenamientos tuyos, Fernanda, eres, eres muy malo. Pero en oreja <risa> para todos ellos, pero no... Eso. No, no, no. Toma, aprovecha, aprovecha. Se te están mirando. Se están mirando. Voy a aprovechar, aunque eh, estamos hablando de los jugadores, un paréntesis. Voy a mandarle un saludo a Toro, que me pidió muchos saludos respecto a esta entrevista. Así que le mando un saludo. Él ha sido uno de los más constantes, así que los felicito. No solamente los reto, también los felicito. Muy bien, profe, excelente. Ahí, y refuerzo positivo. Exacto, bueno. exacto. No soy tan bueno. rígida como dicen. <risa> ah, te tienen ahí catalogada ya como, como la brígida de, del staff. Sí, un poquito. Lo que pasa es que me pasa mucho de que todo el jugador le dais la mano y se toma el brazo completo. Entonces, es eh, tema saber ubicarse en la talla y todo. Pero para mí, la instancia de los que, hay, que darle, y con la seriedad que corresponde, ¿no? Entonces, ellos tienden a confundir ser rígida con ser profesional, No tienden a confundir, pero igual me gusta, me gusta igual que me tengan miedo. <risas> no, está bien, está bien. Ahí los mantienes a raya, para que no se sobrepasen eh, ahí los mismos no, y, y, y mejoren que es la idea, que no, que no se salgan de su, de su objetivo, bueno, y también está bien ahí bromear y reírse también eh, eh, de esto, bueno de lo que uno hace en verdad, ¿cierto? Claro, eh, claro, hay importancia para mujeres. Uh -huh. Exactamente. Oye, Fernanda, eh, pasando más a otro ámbito, eh, ¿cómo, ¿cómo tú has visto, cómo ves en sí la liga de, de la tercera división? ¿Qué, qué opinión te refiere, cómo, cómo se ha llevado a cabo, ya sea desde que tú partiste, a los momentos que, que están viviendo ahora como club? Eh, mira, la verdad yo no llevo mucho tiempo como preparadora física en el cantar de tercera. De hecho, no alcancé a estar como en el staff técnico y entrar en la competencia. Pero por lo que sé es y por lo que he averiguado, sé que es, es una liga potente. Eh, todos la ven así como tercera división y nada, pero yo creo que los partidos son más intensos de lo que se juegan primero o segundo. Porque claro, muchos de los jugadores que están en tercera división tienen la última posibilidad de sus carreras para poder hacer algo entonces he notado mucho que se juega la vida en cada partido y me gusta eso porque se ve que el nivel igual es bueno no es un nivel pobre en jugador así que eso es lo que yo más he visto en el corto periodo que llevo tra trabajando en tercera división perfecto perfecto si sí, generalmente en esa en esa liga lo mejor que entre comillas son ...de más baja categoría y se vive el roce y, y, y la pelea por tu, por tu equipo más, más afro de pie. Sí. Claro, y al final esa es la idea igual de tercera división... ...porque ellos al final se están jugando su última carta. Pues. Su última carta y hay muchos que no lo entienden así. Pero la gran mayoría eh, trabaja profesional y son equipos que son buenos. tienen Hay buena competencia. No es que tú digas, ay mañana me toca con tal y vamos a ganar. No. Uno sabe que igual tiene que ir con, con, con piano piano y ir tanteando terreno y Porque el nivel se sabe que es bueno. Claro, y viendo, viendo ese nivel que tú comentas que es bueno, ¿qué equipo es como el que el más sobresale de esta, de esta liga? Uy. No sabría decirte, porque la verdad yo me enfoco mucho más en mi equipo que en los otros. Pero, por lo que he escuchado, eh, nos tocó jugar un partido con Macul, que fue el partido que vi me gustó mucho como el planteamiento del equipo. Y creo que ellos igual pueden hacer algo. Ellos tienen buen equipo, así que, por lo que yo vi, me gustó mucho ese equipo No sé cómo será lo otro, porque la verdad no vi mucho fútbol de tercera división antes de entrar al staff técnico, entonces... Por lo que vi, yo puedo dar mi carta de que Macbeth tiene buen equipo. Perfecto. Oye Fernanda, y con respecto a tu equipo, aguará ¿qué, ¿qué aspectos son los que más caracterizan tal vez al jugador? Yo, si yo veo voy a mirar un, un, un equipo, un partido, que yo reconozca a este chico que es de Aguara. Mira, lo bueno del equipo que tenemos ahora es que es un equipo joven. Bueno, puede ser bueno y malo, pero yo creo que puede ser más bueno, porque a la larga se puede seguir trabajando con el mismo equipo y entre más jueguen juntos, más fiatos van a tener. Y lo que puedo decir que es un equipo súper aguerrido. Bueno, el club en general, todos los equipos son así. Entonces, saben que hasta el minuto 90, 93, hasta que no haya un pitazo final, tienen que romperse el lomo corriendo eh, a morir, como si fuera lo último. Entonces... Puedo decir que tenemos también jugadores súper buenos, explosivos, buenas individualidades, eh, que tienen ganas sobre todo, que yo creo que eso es más importante más que lo otro. Que si tienen ganas se pueden lograr muchas cosas, porque ahí va de la mano de ser comprometido y todo eso. Claro, claro los valores intrínsecos que, que, que como deportista en, en esta etapa tienen que, que demostrar. Finalmente eh, no es necesario o, o uno no quisiera al menos estar siempre ahí dándole la motivación, sino que nosotros a lo mejor ver y llegar y que ya un jugador esté ya pero inyectado total con, con las ganas de, de, de entrenar, que a veces cuesta, al menos en el ámbito femenino también cuesta eh, eh, observar claramente esos tipos de, de liderazgos Sí, sí pero no de ahí, pone, ahí pone, tenemos un súper buen grupo un grupo súper completo encuentro yo, así que Vamos a dar que hablar le tengo fe Perfecto, eso, eso Oye Fernanda, y cómo, Con respecto a llamas al club también En forma más amplia ¿Cómo ha sido el apoyo que ha tenido el club Frente a esta pandemia? El apoyo hacia nosotros o ¿En general? Por ejemplo, el cuerpo técnico ¿Cómo si lo han estado apoyando? ¿Si han tenido a morir? ¿Por morir. No, mira, la, obviamente este periodo igual implica tener pérdidas porque hay jugadores, por ejemplo, que han tenido que salir a trabajar y todo eso. Pero lo que yo siempre les he explicado que si ellos quieren entrenar, eh, estadísticamente eh, tú entrenas una hora y media al día y eso equivale al 4% de tu tiempo. Entonces si hay ganas lo no van a poder hacer igual. Y el cuerpo técnico piensa de la misma manera. Nosotros seguimos trabajando igual. Eh, de hecho nos ha servido mucho este periodo para hacia atrás como equipo, porque igual éramos un equipo nuevo, y nos han servido mucho para fiarnos como equipo, para confiar en el trabajo del otro, así que ha sido bastante buena este periodo, lo hemos sabido aprovechar de la mejor manera. Perfecto. Oye Fer, mira, vamos entonces ahora en la transmisión, vamos a comentar algunos saluditos que están dejados, ¿ya? Ya. Yeah. Y... <risa> ya comentado acá? Aquí, Aquiles Rodríguez Álvarez, te deja un saludito. Te dice: Hola Fernanda, ¿cómo estás? Eh, Diego Santos, también te manda saludos. Diego Santos. Gracias, amigo. Gracias, tío. <ríe> también te ha dejado saluditos eh, María José Rojas Canales. Dice: Cepita, eres el mejor. Gracias. Te deja saludos también, dice Feñita. María José Rojas también nos comenta, dice, grande Fernanda. Deja ahí un saludito. Y aquí Alonso Quinteros. Alonso Quinteros, Bilu. te comenta excelente Bilu, Fernanda. Bueno, él, el Alonso eh, ha sido igual conjunto con Fernando, ha sido con mano derecha en este periodo de. Lo que ha pasado en la pandemia, ellos han estado a fútbol ayudándome con el tema de las planificaciones, videos. Me han hecho la pega mucho más fácil, la verdad. Y ha sido súper rico porque he aprendido mucho de ellos y yo siento que también ellos han sabido cómo aprovechar mis conocimientos y todo eso. Así que agradecida a Alonso y a Fernando, Fernando y de todo el staff técnico, la verdad. Alonso y Fernando, ¿qué, qué específicamente papel cubren en el club Aguará? Mira, ellos son entrenadores de la sub-15 y sub-13 masculino Pero ahora con todo este periodo ellos Igual se han incluido al estado técnico del equipo que compite en tercera división Y creo que han sido una súper buena incorporación Perfecto, buenísimo Mira, ahora tenemos otro saludito de nuestro compañero Gonzalo Prieto Que hoy día no pudo estar con nosotros Así que también aprovechamos de mandarle un saludito a Gonzalo te dice saludos a Fernanda y mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, él fue el que me invitó al programa, así que agradecía de la invitación. Sí, aparte Gonzalo, bueno, es un apasionado de las comunicaciones y también de a poquito se ha enamorado de, de todo lo que se hace en el fútbol franino, así que también yo le mando un, un saludo de agradecimiento de todo corazón para todo lo que él ha, él ha hecho, así que súper importante. De hecho, hace poquito él estaba ya más incierto en el club ULC femenino, está colaborando ya. ahí bastante con nuestras redes sociales, así que ahí... ¡Qué rico! Genial, sí, ha sido un súper gran aporte. Esa es la idea, aportar, sumar, más que restar. Exactamente. Acá tenemos otro saludito, Fernanda. Sofía Párez pa González, bueno, la Sofía es jugadora de Unión La Calera. Sí la conozco, sí jugué a la pelota ¿No? un tiempo con ella. Perfecto, perfecto. Dice una crack Peña, tuvo la oportunidad, aquí lo comenta ella, tuvo la oportunidad de jugar con, con Fernanda y conocerla. Es una tremenda. ¿Qué dice? Gracias. Gracias, gracias. Con la Sofi igual compartimos camarín y también ella una máquina. Que le vaya bien en el fútbol ¿no? y en todo lo que se proponga. Toda mi suerte para ella. Sí. Va a tener un saludito de María José Rojas. Las fans. Sí. Las fans. Felicidades Fernanda. Dice, tuve la oportunidad de que me hiciera clases y eres la mejor motivadora al 100%. Te extraño. Sí, ver, igual hago entrenamientos personalizados ahí para soldados por si alguien quiere. Eso, claro, ella, te... ella fue una alumna mía así que nada, puedo agradecerle igual por confiar en mi trabajo también es una gran persona perfecto, esa es la idea mira, acá Diego Santos te dice no ahí se reía lo que comentábamos en la, en la conversación rígida feñita y te manda un <risas> Camín Toro, también te deja aquí un, un mensaje dice la mejor profe, súper profesional eh, se me perdió aquí, en eh, lo que hace aunque aunque nos mate <risa> ya anda llorando toro, ya anda llorando <risa> bueno, ya no llore más pues toro <risa> me <risa> he dado cuenta que los hombres son bastante llorones en temas físicos, bastante, uh -huh. más que las mujeres ¿así? ¿Son, ¿son más que juzgurosos? sí, se quejan mucho, a veces pero igual lo hacen pero se quejan 10 minutos antes así que un tirón de oreja para ellos. Aquiles Rodríguez Álvarez. Te deja el siguiente mensaje. Grande Ferrer, te queremos mucha suerte en todo mi bombín. <risas> el tío. Ahí un vecino. Buenísimo, buenísimo. Oye, Fernanda, eh, bueno, para ir avanzando también en esta conversación. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido eh, lo que ha pasado en este tiempo con, el, con el, la operación, entre comillas, retorno lo, o lo que se ha dicho con respecto a que volvería la primera división A, en este caso, a, uh -huh. a jugar ¿cierto? en octubre a un torneo de transición, que, que son dos grupos, eh, en desmedro de la bueno, de la categoría B que no que no estaría jugando? ¿Qué, ¿Qué opinión te refiere a esta situación? Oye, igual es complicado dar una opinión respecto a lo que está sucediendo ahora eh, por mí que se vuelva cuando se acabe el coronavirus para no exponer a nadie pero sé que detrás de eso hay contratos hay un fin de cosas y si se vuelve que se vuelva con las precauciones necesarias como para la idea en realidad es que el fútbol no sea un foco de contagio y que se vuelva y que se vuelva con los protocolos pertinentes y todo. Igual sería lindo ver el fútbol de nuevo. Obvio. Es súper lindo el fútbol. Pero si eso implica que se con, sea, o se convierta en un foco de contagio, en mi opinión, no debería volver. Claro. Ninguna de las categorías en este caso. Exacto. Sí, coincido plenamente en lo que, en lo que tú comentas. Siento que ahí eh, es como, bueno, arriesgado porque también Entendamos que no todos los equipos en, en este momento están igual que Colo-Colo, que Morning, que la U de Chile, y bueno, ¿cuál más podría ser? Católica. Exacto, todos tienen Pero los mismos recursos. Exactamente, no todos están tan bien posicionados en ese sentido y, y en vez de ser algo positivo, quizás sea algo negativo la vuelta. sí. Sí, eso, esa es la idea principal, en realidad, que no se convierta en algo negativo, porque al final el fútbol es súper lindo. Y eso lo único que haría sería mancharlo. Y creo, en mi opinión, que no se debería volver hasta que esto realmente pase, porque obviamente no somos Europa. Si fuéramos Europa perfectamente no estaríamos pasando la situación en la que estamos pasando hoy día. Que ha habido un pésimo manejo de parte del gobierno, un pésimo manejo de la autoridad respecto a protocolos de, de volver al fútbol teniendo ese tipo de conflicto que tenemos actualmente en el país. Claro, totalmente de acuerdo. Oye Fernanda, con respecto bueno al mismo tema en este caso, ¿qué te ha parecido la labor que ha llevado eh, Anjub en este caso? Eh, que también lanzó un comunicado y también hace un par de días eh, mostró en sus redes sociales que están trabajando una, en una mesa de trabajo, valga la redundancia, eh, con respecto a esto, al, a la mejora de en este caso eh, del trabajo de la futbolista, avanzando en ese sentido. No, yo siempre he dicho que Anhuf y GoFu deberían trabajar de la mano, siempre lo he dicho y creo que harían cosas mucho mejores, pero sí. obvio. Eh, creo que las cartas que ponen a Jupp sobre la mesa son súper válidas son super... Es súper válido lo que ellas proponen y lo que han propuesto siempre Si al final es darle la igualdad a la jugadora en comparación al hombre Es súper válido y obvio tienen siempre yo creo todo el respaldo de toda la gente que cree en ella Y las felicito porque es difícil, es difícil mantenerse eh, sobre todo en el ambiente del fútbol femenino por todo lo que implica estar en el fútbol femenino. Y nada, pues las felicito, han hecho un súper buen trabajo, han llegado a mucha gente, han sabido ganar muchas cosas igual, pero creo que eso le debería dar más el espacio a ese tipo de, como de corporaciones o de instituciones, porque al final ellas tienen la claridad realmente de lo que sucede actualmente en el fútbol femenino. Si no, no estarían planteando todo lo que plantean y creo que lo que plantean es súper justo. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, viendo también eso, eso porque a mí también me ha llamado la atención, porque sabemos que están estos dos estamentos, que está Lanju, que ya lleva cuatro años más o menos eh, ya en marcha, está Cofuf por otro lado, ¿Cómo, ¿cómo podríamos hacer como ligar o mejorar estas mismas dos instituciones? Porque igual en este sentido, al menos Cofuf yo entiendo que tiene un ámbito más, más social, quizás, es como mucho más social, y Anjou en este caso es, bueno, trabaja también para, para la mejora de la jugadora profesional, he visto. pero siento Mira, que yo, creo que la, la, más. yo creo que las dos apuntan a lo mismo que el fomento del fútbol femenino y de la participación de la mujer en el fútbol también. Eh, claro, lo de Confu a ver más cosas, La FU es directamente sobre la jugadora. Pero creo que si ellas se hicieron una alianza, a mi punto de vista, porque yo lo veo desde afuera, si ellas se unieran y hicieron una alianza, créeme que ah, podrían hacer muchas cosas más, muchas cosas más, porque los equipos que tienen son equipos multidisciplinarios y que pueden hacer cosas muy, mucho más importantes y a veces cinco cabezas meten más presión que una pura cabeza. No sé si me logro explicar lo que quiero decir. Sí, totalmente, de hecho también yo la interna hablaba con las chicas de, de Anjú y les dejaba como una idea con respecto a eso mismo, porque a veces, por ejemplo, con esta decisión, yo en, en su momento con el tema de que no íbamos a jugar la primera vez, que, que, que quedamos ya descartados de un posible regreso, entendiendo que, que todo está bajo las condiciones que estamos ahora, nada, nada es seguro, pero cuando yo me enteré, por ejemplo, de que la B no iba a jugar, ya sabemos que fue por el Consejo de Presidente y todo, pero, no sé, como que sentía a lo mejor que faltó dar una opinión más, más certera con respecto a esto, o al menos yo sentí en un primer momento que finalmente la primera B, entre comillas, como que no, no había tanta relevancia o importancia de su proceso. ¿A qué me refiero?, que, que por ejemplo en esta en esta teoría de que va a volver la competición cierto se busca tener un representante para la Copa Libertadores ¿verdad? Uh -huh, eh, que es lo sí. que se necesita ya que la Libertadores se juega en Chile pero ¿por qué no también respetar o, o dar tal vez una, una opción eh, a los equipos de primera B para que ellos puedan ascender entonces ahí tampoco se está como en ese sentido eh, como jugándosela Claro, o, o respe exacto, como respetando a lo mejor esos procesos competitivos que son parte de esto. O sea, las, las chicas necesitan su competencia. Ya sería sí. segundo año que no hay ascensos eh, o, o, o el tema de, se, es más más complejo en ese sentido. Pero personalmente, yo en un momento quedé así como, chuta, a lo mejor se pudo haber hecho algo más o, o en, en ese ámbito? como con, con la balita pasada? Claro, como que sentí que quizás faltó algo eh, por decir, me, me, como que sentí eso, pero sí entiendo y coincido contigo con lo que me comentabas que, que es un igual de todas maneras es un riesgo regresar, es un riesgo porque tampoco tenemos eh, lo económico en nuestras manos para, para asegurar de que, de que la vuelta se haga bien, como corresponde en este caso. Claro, obviamente los equipos que tienen menos recursos son los que se ven más perjudicados a la larga. Pero yo creo que el problema del fútbol femenino, opinión, debería como sacarse de raíz. Que la persona que represente realmente al fútbol femenino sea una persona que se la juegue. Se la juegue así al 100 y que tenga un equipo de trabajo que la respalde y que lo haga de la mejor manera y que propongan cosas que realmente sean factibles y que no deje a nadie afuera al final si tú me preguntas, a mí me gustaría que exista una primera división femenina, una primera vez femenina y hasta una tercera división femenina porque así se le va dando la seriedad y se le va agregando complejidad a la competencia porque, por ejemplo, ¿por qué no hacer una copa chile femenina? y que los equipos de primera puedan competir con los equipos de, un, de tercera división Sería súper bueno porque eso también le da vitrina a los equipos que son más chicos. ¿Por qué no hacer lo mismo? Me encuentro que es súper injusto, que no se logren las mismas cosas, independiente de que ya sabemos que los sueldos son completamente diferentes. ¿Por qué no darle la posibilidad de hacer vitrina para que eso cambie? Porque al final, cuando el fútbol femenino empieza a hacer vitrina y empieza a ser rentable, lamentablemente, es cuando empiezan a llegar los recursos. Pero si no hacemos nada porque eso se visibilice, no, seguimos al final dándonos en la misma, en el mismo círculo, seguimos en la misma vuelta. Entonces, por eso yo creo que ese círculo se corta y se hace una línea, y seguir esa línea y que avance esa línea. Porque al final siempre es lo mismo, no sé si tú te fijas, siempre es lo mismo en el fondo femenino siempre gira ahí en el mismo entorno, que siempre se, se joden a los más chicos, ¿cachai? Porque, y, y no es que los más chicos no tengan los recursos, no tengan la capacidad como para poder ser un equipo grande porque por ejemplo ustedes en Calera yo siento que hacen un, un trabajo súper profesional y están en Primera vez y es un trabajo súper profesional y yo creo que trabajan a la par con un equipo de Primera División entonces encuentro que es injusto pero yo creo que también va por las personas que están manejando estos dos creo que lo podrían hacer de mejor manera es como mi crítica más que nada Claro, claro, sí, total. Como jugarse la eh, Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, son procesos, como también lo hemos comentado con, en los otros programas. De repente, claro, nosotros hablamos desde fuera, quizás en el ámbito de, de si estamos comentando esta, estas organizaciones, pero también somos parte y vivimos el día a día de, de, de nuestro propio trabajo. Como, como tú comentas, nosotros, en este caso, Calera, no hay recursos, cero recursos. Nosotros trabajamos por. ...por el amor, por la pasión que tenemos a esto... Eh, ...lo mismo que estamos haciendo ahora... ...o sea, tenemos este, este espacio... Que, que, ...que fue ganado, yo creo... ...y que, que lo hemos tomado como una gran oportunidad... ...para fomentar también parte de nuestro equipo... ...pero también fomentar a otros... ...y, y qué es... ...te quería consultar eso, porque... ...también caemos en, en que... ...cuando yo miro el noticiero, ¿verdad? ...siempre me pasa que estoy, no sé, almorzando... que ...tengo el tiempo de ver las noticias... La, el, el, el tema de deporte escucha, es fútbol nada más y es Alexis, es Vidal es Latiana Ender que si hay una noticia de ella y ya no hay más entonces, ¿qué opinión te refiere a ti eso? y aparte, ¿qué opinión también te te refiere a este espacio que estamos haciendo ahora? Pucha, si tú me preguntas yo dejé hace mucho tiempo de ver el bloque de deporte, por lo mismo lo mismo porque al final siempre nos redondeamos en las mismas personas y no se le da visibilidad a otras cosas entonces es como fome, es como fome, emprender eh, la tele y que estén todo el rato comentando a alexis de los shows de vidal que a mi punto de vista para la como la, el peso que tiene la imagen de vidal podría ser más cosas ¿sí? también yo creo que eh, el fútbol en general chileno carece de ser empático porque, por ejemplo, no sé, el, el equipo masculino podría hacer algo por ayudar a la femenina No les cuesta nada, ¿cachai? A mí ahí me, me, me baja toda la rabia como, por ejemplo, con mis hijos. Que no entiendo cómo, teniendo esa vitrina, no la ocupan para ap aportar. Porque al final a ellos no les cuesta nada, cinco minutos, una publicación en Instagram apoyando al femenino. No sé, dando visibilidad de que los recursos en el femenino son asquerosos en comparación a los que tienen ellos. Encuentro que... Eh, no saben ocupar eso, no saben ocupar sí. eso, porque al final ellos no saben la, la arma que es su red social, no saben a todo lo que implica, por ejemplo, que me das un, una historia, eh, no sé, eh, etiquetando a que por ejemplo alcalera hace un trabajo super bueno, ¿cachai? Entonces, ahí es cuando yo me da rabia y me da rabia con los periodistas deportivos que hay actualmente, ¿cachai? Creo que debería hacerse como un corte y integrar a gente nueva. Porque es mucho de lo mismo siempre, si, si tú mirás siempre, no sé, en el TVN está Carcuro en el Mega está barrieta en el 3 está Esquipacase, Palma, entonces es más de lo mismo, sí. ¿por qué no darle la posibilidad? Por ejemplo a Grace Lascano, Grace Lascano siempre, siempre se ha llevado la bandera del fútbol femenino en el periodismo, sí, claro. pero es una, es una y está en en TV privada no obstante vea bien exactamente y aparte vivió un, un momento ahí súper complejo cuando estuvo en CDF en un tiempo bueno son cosas Eso que hay que ir me mejorando exacto. exacto sí son cosas que hay que ir mejorando bueno y nosotros los que estamos acá somos también parte del cambio y, y tenemos que también que exigir esas esas mejoras en... exacto, exacto. sí Fernanda, ahora llegó el momento de pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible que, que Ataque Directo salga de esta forma tan yeah. bonita, ¿verdad? Así que vamos entonces a, a saludar a nuestros colaboradores. Vamos a partir entonces saludando a Newle Print. Newle Print es una tienda online, ¿cierto? Que hace productos, eh, ya sea llaveros, tacitas. Mira, aquí yo te voy a mostrar la tacita Hermosa que nos hizo Newble Print, no sé si ahí se ve en la pantalla sí, sí. Ahí también se está viendo por, por la transmisión Ellos están en la región en Concepción tú los puedes seguir en Newble Print en Instagram Y si quieres también eh, regalar, regalar pasión Que es lo que regalan los muchachos de Newble Print Puedes contactarte con ellos al número 569 6692 7829 y ahí te podrán eh, asesorar para, para conocer y ver esos lindos productos que estamos viendo ahora en las imágenes, y a veros de la selección, de distintos equipos, equipos internacionales y también eh, poder también armar alguna otra cosa que, que tú quieras regalar. Así que reiteramos, saludamos a PIN a 569-6692-7829. También vamos a saludar a Estilista Turco, Veamos en las imágenes. Puedes seguir a través de las redes sociales Instagram a eduardo-guafor, lo puedes seguir. Es Estilista Profesional Turco, ellos trabajan en la ciudad de Quique, ahí ve, pueden ver ustedes los distintos looks. De hecho nos tienen prometido un cambio de look a las panelistas del programa cuando todo esto pasa, así que lo vamos a estar recordando. Ahí, Fernanda, vamos a ver si es que sumamos otro cambio de look. Ya, Hoy muy Están ubicados ubicado en Salvador Allende, 3158, entre Playa, Bar entre Playa Blanca y Los Moyes. Te puedes contactar también con ellos, si quieres agendar alguna hora, al más 569 5765 Estilista turco. Vamos a pasar ahora... A nuestro siguiente auspiciador que es Deportes Corur Deportes Corur valga eh, comentar que es eh, también auspiciador de Unión la Calera ellos nos van a, a armar nuestra indumentaria ya para el 2021 así que saludamos ahí con gratificación a los amigos de Deportes Corur los puedes seguir en Instagram Deportes Corur y confección de indumentaria deportiva ellos diseñan equipos buzos, primeras capas petos, morrales y gorros puedes contactarte con ellos al más 56 9 99 27 90 83 ahí están mostrando distintos eh, jugadores, también de Aguarabe o uno por ahí, que han eh, tenido la oportunidad de probar eh, sus eh, equipamientos de muy buena calidad, así que saludamos nuevamente a Deportes Coru Seguimos avanzando con nuestros auspiciadores y vamos ahora a saludar a Aqua Antu. Aqua Antu tenemos que recordar también que tuvo un papel importantísimo cuando, cuando estuvieron ellos en, en las marchas de octubre. Aqua Antu estuvo ahí presente eh, ayudando y dando agua a toda la gente que, que participaba. Bueno, si quieres contactarte con Aquaantu, Antu, puedes llamar al más 569-4555-6740, que es su Instagram. Aquaantu Antu tiene despacho gratis por todo Santiago. Recargas 3.000 pesos, si recargas más de cuatro recargas, ahí en adelante, eh, 2.500 pesos. Puedes hacer tus pedidos en Perdón, en Aqua.antu que es el Instagram, y llamar al más 569-45 55-67-40 Seguimos avanzando entonces, y vamos con Bazar Cafetero para todos los Café Lovers Café Lovers, ¿verdad? Esta es una tienda online que tiene amor eterno al café ¿Ya? Si quieres seguir a Bazar tienes que seguir a Bazar Cafetero en Bazar.com Cafetero, ¿verdad? Como les decía, tienda online. Y puedes también comunicarte y hacer tus pedidos al número más 56 569-79-55-4102. Y ahí podrás probar los exquisitos cafés que tanto eh, gusto nos da en esta época del año. Despasamos estos fríos que no ha tocado vivir. Pasamos entonces a nuestro próximo auspiciador que es... Planeta 7, también comunicar que Planeta 7 hace unas eh, semanas atrás también es colaborador de Unión La Calera en su, en su página web, ¿verdad? Colabora en la difusión del equipo Planeta 7 trabaja en administración y gestión deportiva y principalmente tiene artículos de entrenamiento Ahí ustedes pueden apreciar, está ahí con la camiseta puesta de ataque directo y tu zona X si quieres pedir artículos y ver también sus publicaciones, tienes que ir al www.planeta7.cl y ahí podrás observar todos los balones, materiales, etcétera, para tu mejor entrenamiento. Pasamos entonces a nuestro próximo auspiciador, que es Foodshop foodshop, ahí están apareciendo, foodshop es, también es una tienda online donde podemos encontrar diversas camisetas del Inter, como estamos viendo en las imágenes, selección chilena, ¿verdad? Y si quieres seguir a foodshop, tienes que ir a foodshop.scl en el Instagram y ahí podrás ver las distintas camisetas que tienen, versus su stock. Y además ahí también puedes conocer eh, distintos momentos del fútbol que también ahora están haciendo publicaciones de momentos históricos ¿verdad? El, del, del deporte rey ahí estamos viendo también las camisetas recordamos entonces si quieres pedir cualquier cosa a Foodshop tienes que ir al www.facebook.com y también ahí está foodshop.scl ahí tenemos a la camiseta de Ronaldo y por último, para terminar con nuestros auspiciadores, tenemos que saludar a Fútbol Connect. Fútbol Connect es una aplicación totalmente gratuita que ha estado inserta en Chile hace muy poquito. Fútbol Conet, de hecho en, en Chile y en Argentina lleva aproximadamente eh, algunas semanas. ¿Qué hace esta aplicación? Bueno, ahí podemos conocer distintos jugadores, de diversos clubes, ¿verdad? Ahora ya están incorporando clubes eh, de, de nuestro medio local, de tercera división, y además también compartir entrevistas. Tú puedes descargar, como te comento, la aplicación de totalmente gratis, ¿sí? A través de Fútbol Connect. También tenés su Instagram, síguelos y puedes también, eh, como te comentaba, descargar su aplicación. Ellos están ya. Hace alto tiempo en Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y como les decía recientemente que aquí en Argentina y Chile. Ahí está Fútbol Connect. Y también tenemos que destacar que Fútbol Connect ha llegado a Chile gracias a Manuel Sánchez, que es un compañero que trabaja también en la radio, el mágico y misterioso. Así que ahí se la jugó Manuel con esta tremenda iniciativa de atraer esta aplicación de fútbol. Gracias a esta aplicación también Fernanda te comento que pudimos entrevistar a las chicas de Rosario Central, pudimos estar con Maite Zamorano, que también la entrevistamos en el programa, así que se han pasado los chicos de, de fútbol con él. Muy bien, <risa> hemos terminado esta mención. Gracias a ello pues, auspiciadores ¿eh? ser. hartos auspiciadores, como te <risa> decía. Muy bien, muy, muy bien. bien, muy bien también a, a, a las demás personas o gente que nos está mirando a sumarse para que este programa pueda seguir en marcha. Continuamos entonces, Fernanda, con, con nuestra entrevista. Eh, bueno, lo veníamos conversando previo, previo a esta mención de, de qué pensábamos sobre el fútbol chileno. ¿Qué crees tú que sería como el gran paso que, que debésemos dar para mejorar en, en realidad el desarrollo del fútbol en Chile? Uy, yo creo que parte desde la base, que es un, un, yo creo que en la NFP está la cagada, sorry la palabra, pero es de verdad que está la embarrada en, en la NFP, entonces yo creo que partiría por ahí. Que realmente llegue una persona con un equipo que quiera hacer las cosas bien y no se dedique solo a robar, porque eso es lo que se han dedicado mucho en el último tiempo y se dedique más a ser más práctico, a, a ocupar los recursos que tiene de la mejor forma y yo creo que de esa forma, de esa manera, se pueden lograr muchas cosas. Si tú me preguntas, a mí me gustó mucho el periodo que tuvo Harold en la NFP porque creo que él bueno, ya ha sido el último presidente de la NFP que realmente ha trabajado de una forma eficiente y que, de hecho, con él empezó a darse más la visibilidad del fútbol femenino y fue súper bueno y creo que iba a un periodo súper bueno, hizo tanto cosas buenas como en el masculino, Abel traído a Bielsa, que gracias a él se cambió el chip o el foco del fútbol en general en, el, en Chile, y también estaba trabajando la par con el tema del fútbol femenino, encuentro que de ahí hay que partir, de ahí hay que partir y de que haya una mesa que dirija el fútbol en Chile en general, independiente que sea femenino o masculino, que sea bueno, que sea eficiente y que sepa ocupar los recursos que tiene, yo creo que hay Ahí se va a cortar la brecha que hay entre el fútbol femenino y el masculino Perfecto, oye con respecto a eso también, viendo, viendo lo del plano también dirigencial ¿Qué te ha parecido lo que, lo que ha pasado con Marcelo Salas? Los bichos que, que hizo para con el Fútbol? No sé si estás enterada que hay una polémica bastante Mira, re poco, bastante. la verdad re poco Como te digo, a mí como que ya me aburrió un poco el tema del fútbol chileno porque lo encuentro muy mediocre, mi opinión, a lo mejor la gente no lo comparte, pero no me gusta mucho el fútbol, la, lo que pasa en el fútbol actualmente en Chile, porque encuentro que es muy chacota, y a mí no me gustan las cosas chacotas, entonces, si tú me preguntas, enterada al 100% de lo que está sucediendo actualmente como temas dirigenciales, no, no sé mucho, porque creo que ya es un... Como que hemos perdido un poquito la, es como lo que ha pasado lamentablemente con nuestro gobierno que uno, o con nuestros políticos, que uno ya no cree, porque no cree Exacto. que las cosas van a cambiar o, o que realmente quieren, quieren trabajar para la gente. Exacto, entonces como que yo desde la parte como de preparadora física inserta en el fútbol como que no, no me gusta mucho lo que sucede actualmente porque no tenemos presidente actualmente y eso implica que no esté todo parado esté todo parado desde el femenino hasta el masculino y creo que si no hay un, algo que lo corte de cuajo todo lo que está pasando creo que va a seguir la misma temática los años que sigue sí. y va a seguir así y nunca va a avanzar porque si tú te, tú te das cuenta el fútbol eh, chileno vino en bajada el pick fue las dos Copas América y la, Copa, y la Copa Confederaciones y después cuando quedamos eliminados del Mundial vino una baja completamente que se podría haber evitado, creo yo, a mi punto de vista se podría haber evitado. Digamos. Sí. Hombre, no. no quiero que se sientan mal los hombres, vuelvo a repetirlo, pero. Vale. Ok. Pero ah, no. claro, creo que una mujer eh, lo haría bastante bien. Lo haría bastante bien. Obviamente soñando, porque creo que eso no va a pasar todavía, pero me gustaría ver una mujer en la dirigencia de la NFP. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Es parte, es parte también de, de, de la evolución y también de, del espacio que que hemos ganado en este tiempo también de, de representación, de selección, eh, y sería súper bueno tener esa oportunidad, porque finalmente, si no existe la oportunidad, es como lo que pasa con, con profesionales jóvenes o cuando uno recién sale: o sea, tú vas Exacto. a buscar trabajo y resulta, no, tienes que tener cinco años de experiencia, pero bueno, si no, nunca me dan la oportunidad de, de, de plantear o de trabajar, ¿cómo vas a saber si lo puedo hacer mal o bien? Entonces, como. En ese ámbito yo también estoy de acuerdo contigo, eh, que debiese también ser atractivo y ver cómo cómo puede manejar este embrollo eh, una mujer. Te apuesto que lo haría mucho... de la mejor forma, pero puedo afirmar que lo haría de una manera súper eficiente. Totalmente no de acuerdo. Pero eso Totalmente. pasa mucho, Totalmente. que el fútbol todavía tiene esa mentalidad tan machista de que una mujer no puede estar... Ahí. Inserta en ese ambiente, entonces mientras eso no cambia, estamos años luz de que todo avance acá en Chile. Oh. Claro, exactamente. Oye, Fernanda, y eh, ya como para ir eh, complementando, ir dándole cierre a nuestro programa, ¿cuáles serían tus planes a futuro? Uy, tengo tantos. Debo admitir que, ¿No? los a futuro. <risas> <risas> Debo admitir que soy súper soñadora. Soy una persona soñadora, pero yo creo que los sueños que tengo son los que me mantienen firme a donde quiero llegar. Eh, ¿Planes a futuro, a corto plazo, me gustaría desarrollarme de manera muy bien en el club, dejar una huella, de que agarrar mucha experiencia, de que poder hacer las cosas bien. bien en el club somos un equipo de tercera división, pero trabajamos a la par como un equipo profesional y eso es súper bueno, a mí me encanta eso y a largo plazo me gustaría más que así como decir trabajar en cierto lugar o en cierto equipo, etc. me gustaría poder llevar una bandera de lucha respecto a que la mujer sí puede estar en el fútbol de que la mujer, no por ser mujer no puede estar dentro de un camarín y poner los puntos fijos como son, ¿cachai? Eh, más que nada eso eso y obviamente me encantaría poder Desarrollarme como preparadora física en, en primera división, quizás en el extranjero. Obvio, yo creo que esos son los sueños de varios de los que estamos en esto. Como Me gustaría mucho poder trabajar en un equipo de España como preparadora física y quizás más adelante desarrollarme como entrenadora si es que me dan ganas de estudiar. eso. Pero por el momento mi foco es estar, de seguir estudiando y seguir perfeccionándome como preparadora física. Justamente te iba a preguntar si es que te había picado el bichito de ser entrenadora, porque viendo bueno, todo este proceso que estamos llevando en Chile, necesitamos entrenadoras mujeres, porque hay pocas entrenadoras mujeres. Sí, sí, hay muy pocas, pero claro, porque más adelante quería ser entrenadora, pero claro, a medida que está pasando el tiempo se va dando cuenta de algunas cosas, me ha gustado más ir sí. adelante, igual si puedo aún necesidad para ser entrenadora, pero que es el tema de que hay muy pocas entrenadoras pero también hay muy pocas preparadoras físicas entonces Exacto. como meterme como, claro insertarme primero como preparadora física y quizás más adelante ser entrenadora, obviamente uno de mis sueños es ser entrenadora de las dirección chilena masculina, ¿cachai?, y dejarla embarrada y ser la primera, ¿cachai?, Yo creo que sí, es uno de los, de los sueños que tengo, así como muy a largo plazo, ¿cachai?, pero por mientras, por los pies en la tierra y seguir trabajando paso, paso, paso, estoy ahora, la etapa. exacto, tratando de adquirir la mayor experiencia posible, de hecho le doy muchas gracias al club en el que estoy ahora, sobre todo a Neva, a Neva Ibusich, que le da la posibilidad a gente joven como lo que hablábamos hace un rato, que si tú no tenías un currículum, una experiencia para atrás, así de cinco años, te cierran las puertas en la cara. Y no, ella no, ella marca la diferencia, por eso también la postulé como presidenta para la NFB porque ella marca la diferencia y le da la posibilidad a gente joven que ejerza y que pueda perfeccionarse y al final da más frutos que una persona que tiene más experiencia. Claro, totalmente. así que nada, súper pues, agradecida de, del club súper agradecida del club de la gente con la que trabajo así que nada, feliz qué bueno Fernanda sí, bueno, personalmente también conozco a Neva y he visto también su, su avance, su progreso cuando estaba en formación de este proyecto eh, así que conozco también igual ahí de cerca todo lo que ella ha hecho por, por, por fomentar y, y que el club Aguará crezca no, y vamos bien Vamos bien Vamos súper bien, piano a piano No apura ningún proceso, así que Vamos súper bien, lo bueno del club Es que se trabaja de manera profesional Y eso es lo que Lo va a llevar más adelante al éxito Va a ser el punto de inflexión En todo lo que pueda suceder de aquí en adelante Perfecto, oye Fernanda Ya por, como te decía para, Ya nos quedan poquitos minutos de, de programa Que se pasaron bastante rápido eh, sí. ¿qué, ¿Cierto? Sí. ¿Qué, ¿Qué mensaje o, o qué, qué... A ver, eh, palabras tú, tú quisieras dar eh, para, para nuestras pequeñas soñadoras la gente, Las niñas que en este caso quieren o sueñan con, con dedicarse al fútbol ¿Qué mensaje le darías a ella en pro de, de esto que, que estamos generando más espacio para las mujeres Tú del ámbito profesional como PF, pero ¿cómo, ¿cómo darías tú la invitación para que más niñas quisieran jugar al fútbol? Mira, yo lo único que les, darí, les diría es que nada es imposible, nada, nada. Si a ti se te mete en la cabeza alguna cosa y tú no quieres lograr, lo vas a hacer. Y nada, porque sean persistentes. Yo creo que la mujer se caracteriza por ser una persona resiliente y persistente completamente, entonces... Lo único y lo que yo también aplico con mis niñas es enseñar el empoderamiento y eso al final es la clave para que la mente trabaje distinto, porque si tú tienes una mente ya ganadora, te va a hacer las cosas mucho más fácil y, va, y después las recompensas son mucho más ricas, son mucho más ricas, entonces lo único que yo podría decirle es que le den a morir, esa es mi placer, a morir como sea, y al final las cosas que cuestan son las más gratificantes a la larga, así que Independiente de que haya mil cuestas, hay que pasarlas todas y ser persistente más ¿no? Y darle con todo. Perfecto, perfecto. Sí, totalmente. Es también el mensaje que nosotros en, en el equipo y, y permanentemente damos acá, que, que las chicas tienen que atreverse, tienen que ya dejar ese paradigma o ese tema de que no, que, que las mujeres no pueden, etc. Exacto. O igual es un tema cultural que, que ha ido avanzando que, que ha mejorado año tras año pero aún, aún falta y también yo creo aquí tomarme el tiempo de también felicitar a, a todos esos los papás que, que fomentan y apoyan a su, a su hija en, en esto porque no es fácil dedicarse tampoco porque lo sabemos o sea no, aún el fútbol no es profesional lo vivimos en carne propia en, en el ámbito del, del femenino también en tercera división También hay, hay hartos como vacíos Y baches de, de, de mejora Para también el desarrollo No solamente el femenino Entonces hay que tener ahí Bien puestos los pantalones eh, Para apoyar a tu, a, tu, a tu hija en ese sentido Porque yo he visto también Mira yo, a, a Más mujeres a Más niñas pequeñitas uh. a Me encanta eso Me encanta ahora por ejemplo Cuando yo era chica Era la típica María tres lamentablemente se ha dicho la típica y me encanta por ejemplo ir en la calle y de repente obviamente antes de la pandemia y ver a niñas jugando fútbol, ver a niñas de a par y siendo más buenas de hecho que los hombres Entonces, y también va por el tema de la formación y el, lo que hay detrás tuyo yo soy una agradecida de la vida de la mamá que tengo que ella me ha enseñado todo, o a sea, ser persistente y siempre me ha dicho que si a mí se me mete algo en la cabeza que lo tengo que hacer como sea Obviamente, con, llevando tus valores por sobre todas las cosas, sin pasar a llevar a nadie y ser profesional, nada más. Y nada, por pues darle la gracias a ella. <ríe> Un besito. Perfecto, perfecto. Sí, esa es la idea. Seguir motivando, eh, fomentando lo que estamos haciendo en el programa, que, que reiteramos también que esta es una plataforma que, que se necesitaba, eh, sabemos que también hay varios de a poquito redes, o sea, perdón programas de a través de Instagram que han hecho entrevistas que, que de a poquito se han también eh, eh, preocupado de, de mostrar el fútbol femenino, de mostrar eh, eh, ese, ese trabajo que hay detrás conocer las distintas historias así que claramente también hay mucho por hacer pero tenemos que ir avanzando con paciencia, paso a paso sí. que vamos a ir mejorando Mira, yo creo que, que es en la es la clave es la clave de todo y, y ser persistente, más que nada obviamente van a haber momentos súper complicados obvio, pero si era larga le da las recompensas son exquisitas después, pues, son súper ricas exactamente mira, aquí te quería comentar un saludito que nos dejó Gonzalo Prieto que hoy ya no puede estar con nosotros te, de te deja saludos, saludos Fernanda y muchas gracias eh, por estar con nosotros, dice, y recordar también que esta es tu casa y cuando quieras puedas compartir con nosotros. Si en algún momento necesitas contarnos algo, está la puerta está para que podamos hacer también otro otro programa. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ya muchas a Sí, y también acá, eh, Diego Santos, dice, los va a cumplir, ah, por tus sueños, los vas a cumplir. Usted gracias, amigos, para allá vamos. Aplausos. Eh, bueno, por mi parte también eh, eh, felicitarte por todo lo que has hecho como lo decíamos al principio eh, una, una carrera cortita pero bastante intensa, estáis sacando la cara por la mujer en el fútbol eh, de la tercera división así que eso no es menor eh, eh, y también darte todavía las la mayores energías el mejor de los éxitos para lo que tú quieras disponer en el futuro Muchas gracias Muchas gracias Nada, puedo darle las gracias por la invitación. Estaba un poco nerviosa de admitirlo. Pero nada, gracias por darme el espacio de dar mi testimonio respecto a lo que es el fútbol y decirle a todo el mundo que el fútbol no es solamente personas corriendo atrás por una pelota. El fútbol les entrega valores, entrega momentos de pena, entrega momentos alegres pero al final te hace crecer como persona, entonces no solamente correr detrás de un balón. Y yo creo que todos los que entendemos eso vivimos y vibramos el fútbol de otra desde otra forma, desde otra manera. Exactamente, exactamente. Eh, el fútbol es, es nuestra pasión y tenemos que ahí defenderlo a muerte y, y ojalá en un tiempo corto tener el espacio que las chicas se merecen por todo lo que hemos hecho. Que, que ojalá que en este nuevo directorio que va a llegar eh, apunte a la mejora del fútbol femenino y no sea solo un momento como lo que ha pasado con el, con el masculino tenemos una tremenda selección nacional pero la idea es tener... yo creo que eso no se wow. Así como hay muchos jugadores buenos en el barrio también hay muchas jugadoras muy buenas en el barrio pero claro, no están las mismas oportunidades pero vamos... Vamos que en algún momento se va a dar y va a ser muy hermoso, muy bonito. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo por mi parte ya estamos cerrando el programa, nos han dejado distintos mensajes, eh, saludos de, de, de buenas energías y reitero agradecerte por estar con nosotros, Fernanda. Eh, ojalá que el club ahí pueda volver a, a jugar en cancha, que, que estén todos muy bien de salud. Eh, Le dejamos también un saludo ahí a Neva, que ha hecho un tremendo trabajo con, con, con este proyecto, ¿verdad? Así que totalmente invitados. Eh, para mañana tenemos a otra eh, gran invitada, ¿ya? Así que no pierdan la sintonía y ojalá vernos en alguna cancha también, Fernanda, ¿por qué no? Eh, ahí algo Ahí, ¿cierto? Ahí organizamos algo con los chicos de tercera, con, con la gente de calera. Hemos ahí, también hemos jugado con varones, así que... Ahí las chiquillas ya tienen ahí el roce pertinente Así que Ajá. bueno, sin nada más que, que decir Si quieres decir las últimas palabritas Fernanda para, para dar el cierre al programa ya, ya eh. que... Bueno, voy a darme la instancia De mandarle saludos a toda la gente Que ha visto el programa Que en realidad yo creo que los que estuvieron Son los que siempre han estado conmigo detrás Porque obviamente soy yo Fernanda Paso como preparadora física Pero para atrás hay un sinfín de gente Partiendo por mi madre, así que un saludo para ella, para mi familia, que nos estamos pasando por un buen momento familiar, pero vamos, vamos, todo va a salir bien. Y a mis amigos, al club, al staff técnico, a Alonso, a Fernando, a Neva, así que nada, pues, un besito a, a Don Sebastián, Don Sebastián, y eso, pues. muchas gracias por la invitación. Y aguante el poder femenino, aguante el poder femenino. Exactamente, exactamente, ahí con el puño bien firme. Ahí vamos a estar eh, trabajando. Para ir cerrando, bueno, les voy a recordar a toda la gente que nos miró, eh, que sigan nuestras redes sociales, como te comentaba, siga tu zona X a través de Facebook Live, que ahí salen todas las transmisiones en vivo, posteriormente van, van a YouTube, y también que sigan a Ataque Directo FM por Facebook y Ataque Directo en el Instagram. Así que no olviden de seguir, darle like, y compartir eh, eh, estas eh, transmisiones así que sin nada más que agregar muchas gracias Fernanda gracias por estar esta noche con nosotros muy buena noche a todos nuestros auditores y que sea gol chao chao chao gracias